charla de hoy es métodos para volver a la calma. Entonces vamos a darnos un espaciecito pequeñito para iniciar. Traten de sentarse de la forma cómoda, que su espalda esté recta y vamos a revisar cómo están nuestros hombros. También es parte de la calma. Darle calma a los hombros, al cuello, al cuerpo. Y ahora sí. Voy a buscar un punto frente a mí. Y poco a poco, voy a guiar mi corazón a un espacio que me haga sentir bien. Voy a visualizar al cuerpo, poco a poco, relajándose. tranquilizándose y haciendo que cada músculo se vuelva a sentir bien. Esa misma relajación la voy a sentir ahora en mi mente. Visualizarla como un agradable espacio tranquilo, un espacio de paz, un espacio seguro, donde yo, todo lo que soy yo, es libre de ser lo que realmente soy. En cada inhalación, sentir esa frescura que trae la paz. Y en cada exhalación, sentir la livianes de la libertad. En este segundo... No necesito resolver ni cumplir nada. En este segundo, es mi propio regalo de paz, tranquilidad y calma. Así sincronizo mi corazón, mi mente y todo mi ser. En regresar a ese espacio tranquilo, agradable, de amor. Y poco a poco volverme a sentir en el cuerpo fresco, en calma. Oh, Buenas noches. Ahora sí, <ríe> a lo que vinimos, métodos para regresar a la calma, para volver a la calma. Entonces, ¿por qué necesitamos métodos? <ríe> ¿Por qué necesitamos volver a la calma? Y esto es algo muy interesante porque yo creo que hay muchas cosas que en estos momentos post-pandémicos, que le llaman, que todavía tenemos que andar con mascarillas y todavía hay cosas, situaciones que no están 100% no pandémicos, pero todavía estamos en medio de situaciones delicadas. Eh, pero muchas de nuestras prioridades y de manejo de tiempo cambian Entonces, por ejemplo, los trabajos. Lo he hecho desde la casa, desvinculó totalmente nuestro horario, nuestro apartar trabajo con vida privada, con mi tiempo para mí, y cuando los que estábamos trabajando en la casa teníamos que hacer mil cosas del trabajo y estábamos aquí mismo. Entonces era como que uno comía la carrera igual que hace uno en el trabajo de todas formas, pero ya era su espacio privado también. Y creo que mucho de eso es como que se vio normal que ya la vida privada ya no hubiera ese corte. Entonces la vida laboral o estudiantil incluso, estaba viendo también trabajo con estudiantes jóvenes, de cómo también sus vidas, bueno, en el nivel que estoy dando, que es el bachillerato internacional, es muy intenso. Entonces, muchos de ellos practican deportes, entrenan, pero también tienen que cumplir con un montón de entregas, investigaciones, trabajos. Y todos nosotros también tenemos o mucha carga familiar, mucha carga laboral, como que todo se volvió mucha carga, ¿verdad? Y se ha perdido un poco el equilibrio. Y lo estoy sintiendo yo en mi propia vida laboral y personal, y con mis compañeros y compañeras de trabajo. Y no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, me gustaría escucharlos también, de cómo ha sido el, el, el darse cuenta que la calma, que a pesar de que estuvimos en la casa, a pesar de que nos dimos cuenta que había que transformar cosas, que lo que habíamos dado por sentado ya no es lo mismo. El 2019 al 2022 es una vida distinta, ya no somos la misma persona ni la misma humanidad y las cosas están cambiando mucho. Entonces, ¿cómo en medio de ese cambio, de ese caos, de esas cosas, la prioridad se ha tergiversado un poco y se ha puesto en otras cosas? Incluso sería, ok, queremos salud, queremos eh, que la humanidad esté mejor, pero más estamos causando y viviendo de lo contrario, ¿verdad? Más bien hay cada vez más situaciones de, de enfermedades y cada vez estamos más peleones. Entonces, me pareció muy interesante cómo ese encierro que era una oportunidad para autoexplorar para estar tranquilos para buscar paz y bueno todos vivimos muchas situaciones retadoras también en ese momento del encierro que creo que ha dejado secuelas grandes hasta ahora entonces estaba comentando con otra compañera que trabaja en un colegio público que me dijo que todas las semanas se están dando Pleitos ya de agarrarse a golpes entre todos, hombres, mujeres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, y todos se están agarrando el pelo. Y también, incluso, se están dando cosas que antes se dan como lo que dicen para crianzas y cosas, pero ya son faltas de respeto muy grandes que antes no se veían tanto, o si se veían era como mal visto, ¿verdad? Ahora es la norma. Y creo que muchos también en la interacción interpersonal, como creo que también. Esto tiene mucho que ver en nuestras redes sociales y esto, la, la desconexión que tuvimos de los demás y una conexión muy virtualizada con, por ejemplo, el Instagram. Es, es interesantísimo cómo la gente logra hacer videos tan cortitos, interesantes, pero que uno queda enganchado tan rápido y después pasaron dos horas y no uno se dio cuenta. Y todo lo que estuvo sintiendo y pensando fueron puras cosas de un minuto que una persona se volvió a hacer y a veces... Bueno, a veces nos influencia mucho cómo me estoy sintiendo. Entonces, todo esto es para entender el estado actual en que estamos. Cómo llegamos a, a desconectarnos totalmente de la calma. Y cómo decir, bueno, estoy en calma, estoy tranquilo. En realidad es un estado que no es tranquilo. Y la calma que estamos pensando sentir muchas veces es, ok, me fui, me voy de vacaciones, me desconecto a la playa, pero en realidad igual ahí estoy pensando en muchas otras cosas que no me pueden necesariamente hacerme sentir 100% en calma. Y es muy externo. Entonces no dura. Vuelvo nuevo al trabajo y son las mismas presiones que me estaban esperando para volverme a hacer sentir estresado. Entonces para mí ha sido muy interesante ver ese cambio fuerte. Porque lo nivel laboral se aumentó. Aunque sean los mismos cursos y las mismas cosas. Y el nivel emocional está muy a flor de piel. Y uno quiera o no, al estar conviviendo con personas que estaban en su nivel de desarrollo, de volverse a encontrar, de volver a, a entender cómo relacionarse interpersonalmente, para aquellos que tienen hijos o hijas, o los que les toca convivir con gente más joven o nietos, o si no les toca, gente mayor. Todos que con alguien. Y todos hemos estado expuestos a, a, a una montaña rusa de emociones. Y si no somos nosotros, son los que uno ve alrededor también. Y el ver a otros que están con ansiedad, con tristeza, con depresión, uno cuesta mucho no quedar enganchado y no sentirse así también. Entonces, ¿cómo hacer en ese momento para darse cuenta que me estoy influenciando y cómo hacer para volver a un estado que uno pueda sentirse bien, tranquilo, cómodo, en bienestar? Entonces, es ahí también poner la línea. Porque cuando uno decide que necesita estar en calma, es cuando la perdí al 100%. Es <risa> cuando, cuando más me va a costar volver a la calma. Entonces, para eso ahorita es, les, el método es eh, poco a poco, con paciencia y todos los días. Para ir yo dándome cuenta cuando estoy llegando a mi límite y que ese límite no, no lo esté alcanzando tan a menudo. porque también se ha visto que muchas de las cosas de ansiedad, depresión y estrés, estrés extremo, es porque no lo estamos dando cuenta y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar hasta que ya se desarrollan en algún padecimiento físico, emocional o ya es tanto que cuesta mucho controlar. Entonces, ¿cómo volver a la calma después de todo eso? Todo lo que ya hemos visto que todos estamos experimentando. Eh, paso uno. Para todo lo del Raya Yoga, lo que hacemos siempre es necesito tomarme mis pausas de paz, mis espacios para mí misma, para mí mismo. Si yo no me lo tomo, nadie me lo va a dar. Y si digo no tengo tiempo, el tiempo se me va a acabar y chao, se pasó la vida y yo seguí toda mi vida estresado y no logré disfrutar. Un estado de no calma no me deja disfrutar de la vida. Se va acumulando experiencias de estrés, de angustia, de ansiedad que no traen felicidad, y tal vez no se ve tan terrible como, como algo, por ejemplo, no sé, un algo terrible, como algo, no sé, por ejemplo, los ataques de ansiedad sí es algo terrible, pero como algo más pequeñito, el estrés, que se dice pequeñito, pero en realidad es que nos acostumbramos a algo que nos está haciendo sentir mal, y lo vemos normal, porque todos estamos igual de estresados, ¿verdad?, pero... No está bien, no comemos bien, no dormimos bien, estamos cansados y eso nos pone irritables, eso nos pone enojones, eso nos pone que nuestras relaciones se vayan deteriorando, nos pone un poco inquietos o también por el otro lado nos puede poner a hacer sentir tristes, desesperanzados y que qué va a pasar con la vida si todo el rato estoy sintiéndome estresado. Cuando es total entonces necesito darme yo esos espacios. Los que tienen la mega suerte de, de trabajar en lugares donde les den espacios pequeñitos para relajación y calma es maravilloso. Y sería muy bueno proponerlo todos en nuestros espacios de trabajo o incluso en la casa. Armarse un espacios y me está tocando trabajar dichosos en los que trabajan en la casa todavía. Que <risa> se pueden hacer un espacios en su casa para que hagan unos pequeñitos recreos de calma. Eh, lo hacemos en las pausas de paz es maravilloso. Y si no, ustedes mismos se los tienen que hacer idear estrategias de cómo lograr parar cada dos horas y no dejar que se acumule ese estrés, porque ya sabemos lo que pasa. Después de mucha acumulación es como una olla de presión y la vamos poniendo, la vamos poniendo, vamos posponiendo nuestro bienestar hasta que ya no hay bienestar. Entonces, ¿cómo regresar al bienestar? Soy yo la que me tengo que poner como prioridad. Entonces... Yo mismo, yo misma es encontrar conmigo, como negociar conmigo, pero también para entender que si no lo hago, nadie lo hace por mí. Entonces es prioridad cuidarme en ese sentido, prioridad tomarme pausitas, prioridad tomarme espacios de recarga, desconexión. Y sí, la vida trae muchas cosas para retar esos espacios, para quitarme esos espacios y ocuparme con 1500 cosas más. Pero para eso está la vida. Para hacerme entender que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces, darle esa prioridad hoy. Y al estar teniendo esos espacios, ahorita vamos a hacer prácticas de calma y ver cómo llenar ese espacio para yo sentirme bien. Eh, se siente muy bien, son cosas que uno disfruta. Entonces, después uno sí va a querer tener esos espacios y va a extrañar cuando no los tenga. Entonces, paso uno pausa de paz. Y en la pausa de paz vamos a ver qué hacer, porque también yo me puedo sentar y voy a decir, va a ser mi pausa de paz en un día demasiado estresado y no me voy a relajar. Voy a estar diciendo que es estos dos minutos que podría estar haciendo cualquier otra cosa que necesito terminar. Entonces, no estoy siendo eficiente ni en mi paz, ni en mi trabajo tampoco. Entonces, vamos a hacer una pausa de paz. Primero con experiencia y después les voy a decir cómo se llama ese espacio. ¿Les parece? Vuelvan a sentarse de forma confortable, agradable y vamos a hacer un ejercicio de introspección. Primero, voy a prestar atención a cómo mi cuerpo... Logra mostrarme todo lo que hay a mi alrededor. Inhalando profundo. Y tomo conciencia del aroma que percibe mi nariz. De la suavidad que se siente del aire. Y a través de mis ojos... Puedo percibir colores, formas, rostros, texturas. A través de mis oídos percibo música, sonido, ruidos. Y mi piel percibe la temperatura la suavidad de la ropa y la silla donde estoy sentado, sentado. Todo esto aquí afuera es mi escenario en la vida. Ahora, voy a volver mi atención como si fuera una tortuga que logro mirar hacia adentro y retraer todo eso que perciben mis órganos de los sentidos. Dejarlo que poco a poco ya no lleven mi atención. Voy a ir hacia adentro a darme ese permiso de volver a sentirme en paz. Sentir en mi corazón mi propia paz despertándose como un gatito después de una siesta. Se estira y es flexible es suave y cariñosa, así la paz que hay en mi corazón vuelve a tomar conciencia de que vive en mí, de que es parte de lo que soy yo. Sentir en mi corazón este agradable espacio seguro de luz, de suavidad, que incluso puedo poblar con todas mis cosas favoritas. Visualizarme en un espacio en la naturaleza donde la cálida luz del sol me ayuda a sentirme livia, cómoda, absolutamente tranquila. En este espacio natural percibo aromas de flores, y una brisa agradable y esa misma calma que se va despertando, poco a poco, va alivianando mi mente aquí, en mi rincón de paz, adentro de mí mismo. Todo ese ruido de afuera, toda la influencia de lo que sea que sucedió, poco a poco, se disuelve y queda la calma, pura, simple, agradable. Y con esta hermosa sensación de paz, poco a poco, regreso a la y al la hora. Oh, mi Del uno al diez, ¿cómo le sintieron la cama? El diez, no, 8, 9, 9. Todos hay números no hay, Uno no se define por un número, pero, sí. pero es bueno como irse poniendo métodos, ¿verdad? Como, y también saber que hay momentos en que no va a funcionar así tan fácil y otros momentos que sí. Del 1 al 10. Entonces, paso 1 era las pausas de paz. Pauso 2 es usar ese poder de introspección. Entonces, es muy especial poder buscarme un espacio muy importante donde nadie me vaya a molestar. A ver, ahí dice Diana López, un 8, muy bien, y Gabriel un 10, eso, muy bien, excelente. Entonces, mi espacio donde yo pueda poner mi musiquito, tal vez con audífonos, puede ser un lugar así tranquilo, en medio del trabajo, tal vez no en mi escritorio para que no me vean raro, pero... Si puedo buscarme un rinconcito donde sentarme un ratito, un par de minutitos, a tranquilizarme, relajarme. Y lo importante es como que toda esa influencia de afuera se disuelva en ese espacio mío propio adentro de paz. Entonces, poder primero volver mi atención hacia mi propio interior. Y segundo, una de las cosas bonitas que estamos eh, viendo ahora, es como ir sanando, porque mucho de la calma es volver a un espacio donde yo me pueda sentir de nuevo a mí misma y a mí mismo. Y cada uno de nosotros está enfrentando cosas distintas. Y hay cosas distintas que me quita la paz a mí, que se la quita yo, que se la quita Nera y que se la quita Manuel. Y en especial, por ejemplo, uh, yo soy tauro y soy un poquito terco <risa> Y no me gusta cuando son cambios muy repentinos. Entonces, cuando me dicen cosas, es como cómo volver a no reaccionar y ver el cambio, aceptarlo y adaptarlo, porque yo sé que tengo la capacidad de hacerlo. Pero para poder tener ese colchón donde me afronto al cambio y no reacciono un solo automáticamente, necesito haber tenido esa experiencia durante el día de limpiar, de tranquilizar, de sanar. Porque como estamos viendo antes, si no lo hago, me cargo, me cargo, me cargo, viene algo y nada más reacciono de forma automática. Que eso es lo que normalmente está pasando. Uno no está prestando atención a lo que reacciona hasta que ya reaccionó. <risa> no sé cuánto le ha pasado a ustedes últimamente eso. Se afrontan a cualquier persona, a cualquier situación distinta. Pero para mí fue un cambio. Era como que me piden hacer algo nuevo. Y siempre cuando es cuando ya me había acostumbrado, estaba moldándome de hacer algo y que me lo cambien repentinamente, es como que hay una reacción de rechazo inicial. Pero entonces, eh, cuando uno ha hecho ese, estos ejercicios, si no en ese momento, antes, antes, o si cuando ya vi que me molestó el cambio, pero ya me doy cuenta que es una reacción aprendida, me tomo mi espacio de limpia. <ríe> la llamo yo porque, digamos, ayer me pasó. Fue una reunión laboral, me hicieron unos cambios, y yo al principio fue como, ¿qué? ¿Otro cambio más? <ríe> Después vine, medité y aquí me logré desconectar y ya hoy en la mañana estaba como, bueno, todos los días son cambios, todas las cosas son cambios. Entonces, aceptar y saber que uno puede hacerlo de forma diferente siempre. Bueno, hay mucha creatividad en el, en el alma, en el ser, entonces es aceptar y adaptarse. Y para eso se necesita haber hecho ese espacio tranquilo, de calma, pero de forma más regular, porque si no lo hago solo los lunes, o si lo hago solo los domingos, o si lo hago solo dos días a la semana, el colchón se hace más delgadito, entonces cuando me pasan las cosas ya no tengo el colchón que me detiene ante la reacción y me da calma, sino que pa, se me sale, entonces también eso, darse cuenta primero, cuando uno ha hecho estas prácticas de, de tomar su espacio de calma, volverse a recargar, volverse a, a limpiar de todo lo que estaba recargando mi ser, que para eso es la pausa de paz, uno va a ir viendo las situaciones de forma un poquito diferente cada vez más y ese hábito de estar reaccionando se va a ir apagando poco a poco y va logrando despertar el hábito de reaccionar de buena forma, pero tiene que ser una práctica. Y lo otro que les quería comentar también dentro de, de métodos de cómo mantenerse en calma eh, bueno, tiene mucho que ver también con eh, las relaciones que tenemos con, unos con otros. Y normalmente es muy interesante, <risa> porque las personas son nuestras maestras y nuestros espejos. Entonces, muchas veces donde perdemos la calma es en eso, ¿verdad? También, o, o situaciones personales de choque de personalidad. No sé cómo les hay a ustedes con sus personalidades. Hay unas que son muy tranquilas, o Incluso formas diferentes de hacer cosas que a veces nos sacan de nuestro estado de confort y quitan la calma, y nos dan angustia, ansiedad, estrés, otra vez todas esas cosas. Entonces, eh, para mí también ha sido muy bonito hacer la práctica, en mí misma, primero de ver como yo misma como un actor y todos los demás dentro de una obra de teatro. Entonces, mi papel es solo un papel, y ya no me lo tomo tan a pecho y tan así, tan fuerte, porque muchas cosas uno dice, la responsabilidad mía y es la tarea mía, y entonces todo es tan pesado y complicado, pero en realidad es solo un papel, y todos los demás también son actores en esta obra de teatro, porque venimos solo por un ratillo, por unos cuantos anillos a vivir aquí, con este cuerpo, con esta familia, con estas personas frente a mí, con las que me toca convivir en el trabajo, y, y todo es para ir poco a poco, sacando lo que hay en el alma, vendiendo todo lo que yo tengo para dar. Y darme cuenta también entonces que los demás frente a mí tienen eso. Y no enfocarme tanto en tomar, sino en dar. Eso ha sido muy clave para mí, para poder no perder la calma. Tomar respeto, tomar amor. De los demás, es por, nos vamos quedando vacíos, ¿verdad? Es por querer llenar de nuestros de nuestras vacíos internos del corazón y llenarlo con los demás. Pero todos estamos vacíos en este momento, entonces, ¿qué vamos a poder tomar unos de otros más que por un ratito y después ya nos agotamos? Entonces, para mí ha sido eso de reconocer también que como alma tengo acceso a tomar el buen supremo entonces, la relación, el ser supremo y la forma en que el ser supremo me puede eh, llenar esos vacíos, me puede proteger de todo lo que está pasando y, y darme ese espacio también de esta vida, que tengo un papel por desempeñar y que las cosas no son tan serias, aunque a veces se pongan serias, ¿verdad? las cosas en realidad son todo temporal. Todo viene y se va, incluso los trabajos vienen y se van, las relaciones vienen y se van. Lo que yo me toca hacer hoy va a ser distinto mañana. Entonces tomarlo más liviano. Es como un viaje. El viaje cuando uno está de viaje todo es interesante, todo es bonito. Cuando viene por un ratito no importa hacer nada porque después ya me voy. Entonces es como más liviano, ¿verdad? Es como lo que tengo hoy está bien, lo que tengo mañana también y todo va a estar más tranquilo. ¿verdad? cuando uno anda de viajes así, y las cosas cambian mucho el viaje y uno dice, bueno, está bien, eso me tocaba, pero ahorita me vuelvo Entonces sentir eso también. Mi lugar de origen del alma no es esta tierra, no es este papel, no es esta familia. Somos todos, todos, todos seres espirituales y nuestro lugar es espiritual. Y cuando a este cuerpo se le acabe la hora y cuando ya a la humanidad se le acabe la hora, todos vamos a volver a un espacio de paz. Entonces sentir eso, vine a esta tierra para expresar, para explorar, para sentirme bien, entonces no quedar tan atrapados en las cosas, tomárselo más a la ligera y con humor, con buen humor, con tranquilidad y para eso también las prácticas de calma, pero también de amor, de felicidad, de alegría, sintiendo que el ser supremo está conmigo y que me pueda dar todo lo que el alma necesita en este momento. Y es alimentarme. Sentir esa relación linda de que en realidad es un poquito con humildad y paciencia. Creo que esas dos virtudes son muy claves. Porque muchas de las cosas las queremos resolver. O que se resuelvan solas. O que se suceda nada. que cambie ya afuera pero aquí adentro nos sigue con incomodidad. Y la humildad de aceptar que hay cosas fuertes que hay que cambiar en mí. Pero... No sentir que, lo, o sea, que yo no puedo cambiar, porque ya están escritas en piedra, porque son cosas de rasgos de personalidad o de situaciones del pasado que ya no necesito cargar. Y para eso la relación con la Fuente Suprema es clave, porque si no tomo de ahí, tengo que tomar de algún lado. Y si no tomo de los demás seres, al final se les va a acabar la paciencia conmigo también, entonces no quedamos muy bien. Entonces, vamos a hacer la siguiente, una. la otra práctica de, de calma, pero ahora con el Ser Supremo. ¿Es eso? Entonces, vamos a estirar las piernas porque es muy mierda. Y primero vamos a pensar algo. Va a tener una clave personal de algo que quiero, que me ha estado robando mi calma. Algo o alguien, una situación o una persona o algo. Escojan algo que me estuvo quitando la calma. Y ese algo lo vamos a hacer en un paquete, a poner en, un, en una caja. Y esa caja ahora vamos a hacer algo. Parece, ya, ya todos pensaron algo o algo, o ya lo ¿verdad? rápido. Entonces también él también tiene muchas cajas. Hagamos uno a la vez porque también no es... bueno también podría hacer todas las cajas que tiene. Ok. Entonces voy a sentarme de forma cómoda y poco a poco permitir que mi mirada se concentre en un punto frente a mí. Poco a poco, el torrente de pensamientos se va concentrando en un solo pensamiento de paz, de tranquilidad y livianez. Y voy a visualizarme a mí mismo, a mí mismo Más allá de este cuerpo, más allá del ruido de este lugar, entrando en un hermoso espacio de luz. Aquí mi corazón está tan liviano. Aquí el peso de la gravedad ya no me atrae. Hay un silencio natural, agradable. Aquí el alma vuelve a su estado de libertad. Soy un ser de luz, de energía espiritual, en mi espacio de luz. Y aquí puedo sentir tan fácil tan dulce al ser supremo como una dulce madre frente a mí esa madre que conoce toda mi historia que conoce todo mi potencial y que me ama profundamente. Ama el alma. Eternamente. Y siento ese amor espiritual. Emergiendo de mi propio corazón. Reconociendo a ese ser tan amoroso, a ese ser que busqué por tantas partes y al fin nos volvimos a encontrar. Siento ese amor espiritual envolviendo totalmente al alma como en un capullo de luz que protege alimenta y reconoce al alma que soy el amor de mi dulce madre suprema recibiéndome dándome la bienvenida y le abro mi corazón y siento ese amor desbordando hacia mí alcanzando cada rincón del corazón y recargándolo con fuerza con valentía, con tolerancia, con paz. Y mi madre, quien me conoce mejor que nadie más en todo el universo, mi madre del alma, Dios, está atenta a escucharme, de eso que ha estado perturbándome, de eso que ha estado robando mi calma y mi paz. Y que puse en esta caja, que lo saco del corazón, todas las emociones que asocié a esa situación o persona saco esa carga pesada del corazón y lo pongo en esa caja. Mi Madre Suprema toma esa caja y la llena de luz y puedo presenciar cómo transformo tantas sombras tanto sufrimiento en luz, en amor, en armonía, en paz. Y la puedo escuchar susurrando en mi oído a quien me conoce mejor que nadie más unas dulces palabras de aliento y esperanza, sintiendo que en su mirada está todo mi bienestar. Y puedo sentir sus esperanzas en mí, porque ella conoce todo el potencial que hay en el alma y quiere verme alcanzándolo y sabe que lo puedo lograr, y me ayuda ahora en este segundo a sentir que sí es posible, que yo soy un alma fuerte. Un alma valiente, tolerante, pacífica y sentir que lo que sea que la vida puso ahora ante mí. Ella, mi dulce guía supremo, está aquí para acompañarme para nutrirme y para inspirarme a cómo resolverlo de la mejor forma posible. Que volver a la calma es lo natural en mí, es mi propia naturaleza original del alma. Y despierta esa memoria olvidada en mi ser. Me ayuda a entender. Que para el alma. Lo imposible. Se hace posible. Y que la paz. La calma. La felicidad. Son una decisión propia, son un derecho del alma, son lo que soy en realidad. Y con esta dulce experiencia, me ayuda a sentir que soy capaz de atravesar bien, lo que sea que está sucediendo, que son solo escenas que vienen y se van y que todo va a estar bien. Con esa calma y paz, poco a poco, voy a regresar a sentirme en mi cuerpo, aquí, y ahora, omisión. sham. Ya se sintió un poquito maligno. Entonces, eso es bonito hacer en la noche también. Meter todo lo que pasó en una caja y dárselo al ser supremo y no llevármelo más para ningún lado. Entonces, esa es la invitación de hoy. Eh, hay una página web que se llama eligelacalma.org. Si lo ven por ahí, es donde lo ven. la pantalla. Ahí está. Eligelacalma.org. Ahí, aquí abajo. Eso. Y ahí tienen eh, materiales para leer, para escuchar y para tener sus pausas de calma también. Es un proyecto que tuvimos en Brahma Kumaris y que todavía está activo por si quieren también sumarse. y hay muchas más herramientas. Esto es solo media hora de herramientas, bueno, 44 minutos de herramientas, pero ustedes pueden seguir explorando, encontrando y, y cada día es diferente. También es interesante ver que la calma es como un músculo, y hay que ejercitarlo y a veces un músculo como, bueno, es todo músculo corporal, porque a veces uno necesita, se le viene parte de calma de un lado y después viene a otra parte. Entonces tiene que ser, calma holística por muchas partes, entonces eh, encontrar ahí el material que ustedes puedan usar y que los ayude mucho para su calma.